Hola, bienvenido, hoy en este video escucharás frases de ti, de tu identidad como alma, como espíritu, eres un ser poderoso que trasciende, trasciende más allá de lo que puedes ver, cuando te haces consciente de esto, vibras alto, te vuelves inmune a cualquier frecuencia negativa, aceleras la ley de la atracción y la suerte deja de ser suerte para convertirse en creación consciente. Después de este video vibrarás en abundancia. Ponte cómodo. Relaja tu mente. Escucha con atención y repite las frases mentalmente. Y si te es posible, físicamente. Para aumentar su poder. Ya que al pronunciarlas, las manifiestas en este mundo físico. Es sumamente importante que a cada frase le imprimas energía y emoción. Siéntelo realmente. Esto amplifica su poder. Vamos a comenzar. Yo soy. Me reconozco como un ser que se ama. Yo soy amor. Mi corazón es bueno. Tengo mis errores. Pero mi esencia está más allá de lo visible. Mi esencia proviene del cosmos del todo soy bueno soy una chispa de la divinidad yo soy humildad dejo caer toda mi armadura y me muestro desnudo, sin prejuicios, sin mentiras y sin etiquetas. Aquí solo estoy yo. Yo soy consciente. Yo soy amor infinito. Yo soy uno con el todo. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Yo soy gratitud. Yo soy perdón. Yo soy hermano. Hermano de todos los seres del planeta. Yo soy fortaleza y fuerza, impenetrable. Yo soy compasión. Yo creo conscientemente lo que quiero ser. Yo creo mi vida conscientemente. Yo creo conscientemente abundancia. Yo creo prosperidad en mí y a todo mi entorno. Soy una fuente de vida y prosperidad. Yo soy salud. Traigo todo lo bueno a mí. Lo que he creado, lo amo. Yo soy sanador o sanadora. Yo soy espiritual. Yo soy conciencia. Hay un universo en mí. Un sol en mi interior. Yo soy amor. Yo soy alegría pura. yo soy como un niño yo soy libertad yo soy entendimiento Yo soy divertido. Yo soy un abrazo del corazón. con mi corazón sé que soy esto y mucho más si alguna vez cometí un error lo reparo vibro alto quedo fuera de cualquier pensamiento o energía negativa lo que no soy se disuelve. Todo lo que soy se amplifica hasta llegar al cielo. Nada me derrumba. Ahora imagina todas estas palabras flotando en el espacio, alrededor de ti, toda esta buena vibra está alrededor de ti, observa cómo te envuelven en una burbuja que destella brillos dorados. Y como todo, se integra a tu corazón, tu centro, tu espíritu. Convirtiéndote así, en un nuevo ser, radiante, cargado de energía cósmica espiritual, si notas alguna sombra disuélvela con los rayos dorados que ahora están y son parte de ti. El universo vibra en ti. Gracias por estar aquí. Un abrazo espiritual para ti. fortaleza gracias